Queda. ¿Qué estás haciendo? Un arcoíris. ¿Y qué le vas a poner? Flecos. ¿Qué flecos? ¡Oh, uh, qué bueno! Me gusta. Va a ser muy divertido hacerlo. ¿Cómo los vas a poner? ¿Pegados? Los voy a coser con alambre. Wow, ¿Y tú sabes hacer eso? Sí, no mucho, pero algo no sé. ¿Quién te enseñó? Mi preciosa abuela linda. Guarda con los dedos, ¿eh? Sí ¡Muy bien! Sí. Ahora de este lado ¡Guay! Si me voy para este lado A ver el que cosiste Miren, este es el que cosí No sé si se nota mucho Se nota mucho, sí le puse estos flecos, en estos flecos, esos flecos le puse y quedó muy gracioso. Y ahora le voy a hacer una pollerita. así, tingui tingui. <risa>